hola buenos días bienvenidos bienvenida a susurritos del papel susurros del papel <risa> Me encanta Qué chulo Son caca nueces Me llaman el corte inglés os traigo para enseñaros, que ya lo he abierto porque hacía mucho ruido, eh, un paquetito que me ha llegado de Rocío de Masescrat. ¿Veis? Entonces lo voy a poner aquí en lo alto de mi mesa y voy a enseñaros lo que compré. Estas compras son del mes de septiembre, pero bueno, llegan en octubre porque son preventa Entonces quería enseñaros Mirad, lo primero que compré, yo voy a enseñar. Es este troquel de palanca de 2 pulgadas de este corazón. Ella subió preventa de un montón de, de troqueles. Y a mí, como los corazones perfectitos, perfectitos, no me gustan mucho, pues vi este, que era grandecito, porque había también de muchos tamaños y formas, pues cogí este, ¿veis? Que es aparente. Y entonces, pues nada, vamos a, a probarlo aquí mismo que tengo este papelito porque mira así, a ver voy a probarlo aquí aquí mismo ahí, y hace este troquel y troquela muy bien este papel es de alto gramaje así como el que iba a poner antes este eh, un poquito más gordo con folio pero este no este es gordito ¿eh? mira lo otro perfectamente y sin problemas y me gusta y cogí porque además yo de palanca tengo pero las figuras que tengo son muy chiquitillas y valen para confeti pero no me pasé algo y ponerlo así tengo de borde algunos de marta antigua de que tampoco es muy grande entonces cogí este que es de esta marca de besen Creative, dicen Creative, no bueno pues os sigo enseñando Mira, estos son regalitos que lo dejaremos para el final mira compré bueno este también voy a dejarlo para el final y voy a empezar eh, ya sabéis que yo papeles tengo muchos y papeles pues no estoy comprando, estoy comprando los daikas algunos eh, pegatinas, pero papeles tengo colecciones de otoño y más o menos pues se parecen. estas es de cartabela, ¿veis? Y este también. Entonces compré los los stickers Puffy, ¿veis? sticker puffy que trae todo esto me parecen súper bonito además el color es precioso son unos colores otoñales súper cálidos la verdad es que son preciosos ¿eh? y compré de la misma colección mira este que son los chisboas que son adhesivos todos los chisboas los cogí todos este es que me gusta mucho este tono el color este que igual también nos vale para hacer una tarjetita de, de Halloween, ¿eh? ¿Veis? Es súper bonito. Me parecen que son preciosos. No sé si la cámara lo recogerá entero. Son distintos. ¿Veis? Mira este. Que también... Mira, qué bonito. Es súper bonito. Es muy, muy bonito me gustan mucho y este también que son los cuatro y los cuatro los cuatro son distintos las bicicletas mira que todas son distintas mira la, la de aquí abajo ve que no la tiene que ver bueno son de la misma colección y es preciosa mira qué mesa me gusta mucho son muy gorditos y después de esta misma colección miras compré los efímeras que trae todo esto que son buenos los precortados que parecen también muy muy bonitos a ver yo he comprado los efímeras también aparte de las pegatinas porque los efímeras las pegatinas es cartón gordo gordo y eso no yo no lo puedo coser Y sin embargo esto pues son ca como cartulina y esto sí que lo puedo coser veis a cualquier adornito entonces pues por eso cogí también mira el gallo cogí un banderín lo efímera porque esto sí que se puede coger estos son precortados veis tiene marco y este este igual ah no este es de una pieza mira este es una pieza veis creo que que son muy muy bonitos os lo pongo y os hago un barrido para que lo veáis mira no son muchos pero son muy bonitos no son muchos pero son muy chulos, A mí por lo menos, pues me ha gustado muchísimo. La verdad es que a mí este tipo de colección es la que me gusta, también. Mira este es el <coughs> el mueblecito que yo decía con las calabazas. La verdad es que el otoño tiene unos colores muy bonitos, muy muy bonitos. Las cras room super Tengo las crash Room súper desmontadas. Tengo las crash room súper desmontadas. Así que esto es un caos total. Pero bueno, es señal de que se está trabajando, la verdad. 33 piezas trae y son todos de cartabela. ¿Vale? De la misma colección de cartabela. Papeles, nada. Este sello que me gustó había monería de verdad que había preciosidades pero hombre la verdad es que eran un poco caros para mi bolsillo y entonces solamente me cogí este que me gustó veis y es como más o menos de, de, de navidad ¿no? pone betuitse a new home será bienvenido a la nueva casa no lo sé y aquí pone amor y bueno tiene letras estampadas esto me gustó y lo compré y bueno mira qué grande es el sello ¿eh? aparte de estos dos trae tres sellitos mira es enorme es muy bonito os enseño compré chipboard todo esto que vienen con, con mensajes. mensaje no tengo ni pajorera idea de lo que pone <ríe> bueno pues mira todo este veis que trae todo esto aquí hay otro no son iguales, dicen cosas distintas. ¿Veis? Este es otro. Sería el tercero. Las cogí las que las que puso. Este es otro. Porque después no, no tengo. Palabritas. Y entonces esto es chivoar, ¿eh? Es cartón. ¿Veis? Y esta es la última. En blanco y negro. No es adhesivo. Pero son gorditos. Entonces cogí una, dos, tres. 4 y 5 y pone que es de craft o clock media pone y todo pone no, no sé no es de una colección en concreta supongo yo ¿Veis? pues cogí todo esto que después me hacen falta y no tengo eh, os voy a enseñar que también de esta colección es de la misma casa mi media mi media craft o clock cogí esto y cogí esto a ver y cogí esto estos son los chivos de la colección que es de navidad no tiene nada que ver pero como yo tengo el azul de estampería pues yo dije pues le va al azul de estampería así que me cojo solamente lo que lo que me hace falta que yo he cogido los chivoas ¿vale? que son en cartón no son adhesivos ¿ves? traen un montón de piezas y son azules y de esto hay uno son 12 12 papeles hay uno que son pre-recortados y otros que son a ver vamos a verlo esto es para recortar hay que recortarlos no están pre-cortados ¿veis? Mira, y por detrás así. Esto es como un calendario de adviento porque viene hasta el día 24. ¿Veis? Que si os fijáis aquí llevan los números y estos son los mismos, pero sin los números. Entonces tú puedes recortar esta cara o recortar esta. Lo que no sé si viene más de una, supongo que esta por detrás, mirad cómo viene. Esto que hay que recortarlo y se hace una esquinera, un bolsillo esto también a ver por detrás así esto que igual para una para una cajita de almohada como dice maya un sobre ¿ves? por detrás así estas que son muy bonitas vienen tap igual bolsillo en fin y por detrás así pero bueno yo creo que que por ejemplo se refiere que si nosotros esto lo recorto y lo formo por dentro no se va de blanco que se va a ver este estampado vale este que es otro veis esto también se recorta se pueden meter fotos por detrás así es muy bonito también este ¿eh? esto que es no sé vaya parecen y por detrás así precioso mirad son tickets, banderines, un tag y esto que es una escena muy bonita. Aquí viene otro que supongo yo, no sé si es sí, el mismo que el que os he enseñado antes. ¿Ves? Vienen dos de cada y este se volvería a repetir, sería igual que el primero que os he enseñado. ¿Ves? pues vienen dos de cada. Y esto es esto, para recortar y hacer bolsillo y tal. Y creo que esto entonces, son los recortables. Que vamos, os lo enseño. Trae tarjeta. Es que no me, no me acuerdo muy bien. Y la verdad es que la factura que ella manda, no, no sé decir, ¿ves? Que son recortables, supongo que también serán, sí. Mirad qué bonito. Esta es la, bueno, vienen dos de cada, ¿eh? La pena esto que yo iba a decir que son por delante y por detrás. ¿Veis? Que son, estos son 3D. Recortable para hacerlo en 3D. Uno, dos y tres. ¿Veis? Para hacerlo en 3D. Mira, y cuatro. Y aquí igual. Aquí hay dos. Porque aquí hay otro. Que sería el del medio. ¿Veis? Estos son, mira. Son chulos, ¿eh? Muy bonitos. Este el gorrito, esto es para hacerlo así, en 3D ¿ves? podéis hacerlo de este o de este, porque son los mismos yo creo que no, que si recorta uno, no recorta otro, se ve por delante y por detrás, vienen como si fuese el reverso veis, mirad qué bonitos animales del bosque en invierno por aquí así no se estropean si lo cortáis, veis esto es para armar flores, muy bien veis en 3D, igual, con la naranja también. ¿Ven? Esto. ¿Esto qué eran ¿Bellota? ¿Nueces? ¿Castañas? Ya no me acuerdo. Esto. Esto no lo vemos aquí. Yo lo he visto cuando he viajado, pero aquí no es. Piña así. ¿Veis? Aquí hay chum chumbera. Este estaba yo mirando que he visto yo por aquí el calcetín así ah, y aquí está el calcetín esto por detrás es así son tarjetas este que ya se vuelve a repetir es todo lo que os he enseñado pues a mí es que me gustan mucho los 3d estos papeles son de halloween son de prima y no compré los grandes compré los de 20 x 20 entre otras cosas porque los de pff, los grandes grandes grande se disparaban el precio y después de todas maneras esto es más cómodo que de, tra de trabajar que los grandes grandes y me compré este trae 32 papeles 8 modelos y 4 páginas de cada es que prima es un poquito repetitiva veis son un poco vintage en lo que se refiere a las fotos ¿Ves? y trae, mirad por detrás a ver, veis que son bueno, ahora lo vais a ver Cogí esta colección, que este sí, cogí papeles de 30 x 30, ¿vale? Es muy infantil, es de Crash Consortium, de tiene 40 papeles a doble cara, tiene 200 gramos el papel y dice que tiene elegantes efectos. Pues no lo sé, vamos a verlo. Este es de 30 x 30. Mira la contraportada trae los... Los recortables, ¿veis? ¿eh? ¿Veis? Que son muy. Bueno, pues son muy entrañables porque son de bebés, son muy graciosos. porque la contraportada veis trae los daikus y ya está y, y esto que también se puede aprovechar vale vamos que se puede aprovechar no que se debe aprovechar y esta es la colección entonces de esta colección yo me he pedido esto que son los recortables para hacerlo también en 3d Trabajando ideas para hacer scrap. En YouTube encontré un canal. Sus papeles, sus troqueles y sus compras a graneles. Intercambio, regalitos, tutoriales bien descritos. Y la amistad con sus codos de papel. Hey. Y después compré los daikus que son iguales que los de estampería. ¿Veis? parece madera. Así de gordito. Y trae muy poquito el castillo la pizarra el, en la posada un cangrejo muy poquito eh, el cubo con la con la pala el heladito el barco el coche ¿eh? con los dos perritos subidos y la caseta de playa bien poco trae Porque es que, ah, y aquí está otro, otro cangrejo que trae muy poquito trae mira que aquí, aquí venían y cuántas piezas 10 piezas o sea que trae lo más importante. Pero bueno, ¿para qué queremos más? ¿Para qué queremos flores? Y yo qué sé. Entonces, hombre, yo hubiera traído otra casetilla de playa. Una de cada color. Hay cuatro. Una roja, una rosa, una azul y una mmm, caldera. Y esta más que trae la rosa. Yo, ¿ves? Que trae cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Hubiera traído una de cada. Después, mirad, delatillo de los duendes, que lo sacó en preventa, cogí el papel velum. Trae cuatro modelos para recortar de Navidad. ¿eh? Traje, tra Compré los cuatro modelos de papel velum por si me apetece usarlo. Y si no, pues para el año que viene. ¿Veis? Os lo pongo así para que lo veáis. Mira, este es uno. Esto claro hay que recortarlo, son puerta y una puerta y cuatro ventanas, creo. Este, este que lleva. Mensaje. Feliz Navidad a todos. Navidad, época de magia. Y bueno, y más. Pues este. Este, que son casitas. Y como un borreguito. Muy. Es bonito, es fino y este otro que lo puedes poner en cualquier posición que son las ditas estas que que todos hemos visto en madera y en pues esta son cuatro no sí, cuatro sí cuatro. y ¿para ¿qué más? Tengo papeles y después lo que sí he cogido es el calendario que lo han vuelto a editar porque el año pasado se lucieron con el señala página ese que sacaron que yo creo no sé la gente dice que se vendió yo no lo compré la verdad ve y com como lo ha vuelto a sacar pues lo he vuelto lo he comprado porque a mí me gustaba comprar este de pared vale el calendario del 2022 de la tira de los uff, no veo cómo cambia. muy bonito las imágenes clásicas de ellos anda mira viene un de esto de pegatina como para pegarlo qué mono muy chulo ¿Ves? y bueno os enseño lo que pueda porque esto bueno aquí viene el enero del 2022 y la parte de arriba que sería pues la llegada de los reyes magos aquí viene ya un avance del calendario de del 2023 vale y la contraportada que claro todo se aprovecha aquí veis y aquí puede que esto es, dice incluye una hoja de pegatina para que tus días especiales sean aún más especiales ¿ves? veterinario veterinario veterinario día mágico día tonto en fin cena de amiga el súper de cervecita del médico bueno de todo y en la vida oculista o gafa el día de la mami el día del papi notas de día de notas en fin pues esto es el calendario de la tía de los duendes que estaba mirando para allá porque digo lo voy a colgar yo luego cuelgo así cerrado y cuando empieza el año lo abro pero como tengo el desmadre, el desmadre que tengo ahí es que no quiero ni mirar porque necesito un mueble que no sé si lo voy a comprar o voy a aprovechar otro ah bueno quería enseñaros ya que estoy el isa carmen en escramotril Porque, pero esto ya tiene unos días aquí y semanas. ¿Ven? Que solamente pues le compré este. A ver, de Lora Bailora. Este, este de esto de palabra. Que tú puedes poner hermano, tit. puedes poner la ala, hola. En plural, en singular, ¿vale? Sobrino, abuelo, o abuela, tita, hermano, ve. Y le cogí este. Y le cogí este troquel. De Basic Scrap, que es un, un globo. ¿Veis? De Janet Samigarra. Que son estos, estos troqueles. Y ella por esto, por esta compra, me regaló esta servilleta que me parece espectacular. Vamos, me entran ganas de sentarme en esta mesa. Y empezar, claro. Súper chulo. Me encanta esta servilleta. Esto se lo compré a Carmen. De Scramotriz. Y ahora, pues vamos a ver los regalitos que Rocío nos ha mandado. Un Papá Noel hecho de maderita con la estrellita de Navidad. Ah, mira, dos estrellitas de Navidad y este abeto de Navidad que se le puede poner la estrellita aquí también que hay una más grande y una más chica o las dos no son iguales las dos se le puede poner una aquí o ahí depende de la composición muchas gracias es muy chulo y después también me mandó esto que hay aquí que pone regalo que vamos a ver lo que hay está duro duro duro vamos a verlo ay ay ay vamos a ver lo que trae uh, como pesa esto no sé onda pues no sé qué pero es como una vitrina mira qué chulada es como una vitrina trae estas piezas que trae estas otras piezas pues será así será para guardar papeles no esto será la parte de abajo de esto sí. será para guardar papeles ¿Ve? pero esto se mete aquí si es que puedo A ver. este entrado este también quizás no se mete sea este, a ver, no, porque está más chiquito, hay que ser este, será así, a ver, este se pone aquí, así, este se pone aquí este va aquí, ah, vale, este va aquí ahí, veis, esto va aquí, aquí, aquí, aquí metido este va aquí y este que va aquí y es como para, para guardar papel, está hecho a medida esto va así para guardar papeles ¿Mm? y es una chulada bueno a este le falta un a este le falta un un agujerito pero bueno se lo haremos porque este lleva los dos de abajo y los del lado lleva aquí dos aquí le falta uno igual que aquí llevado pues aquí también pues esto lo haremos para cuando tenga el mueble pone papeles encima del mueble, pues muchas gracias Rocío, me ha gustado mucho, muchísimas muchísimas gracias, suscríbete, es espectacular, la verdad es que de, de maderita esto de de este me encanta, muy muy bonito, muchas gracias Rocío, pues ya está, esto es todo lo que tengo, gracias por pasaros a verlo, si os gusta y me queréis regalar un like, pues muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Si queréis la que no, pues nada. Gracias por pasar a ver, a ver este. Y me despido de todas vosotras. Si hay una próxima vez, pues hasta una próxima vez. Cuidaros. Chao. Bienvenido, bienvenido a Sostero del Papel.